Señor eh, Zapata, preséntate Gustavo, masa, si se te Gustavo Zapata, Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Morón, Urningan y Tucengo, la regional de nuestra responsabilidad. Bueno, estamos en un hecho que esa. no es muy usual, uh -huh. que es que los ministros de, a nivel nacional estén recorriendo los barrios, recorriendo fundamentalmente estas experiencias tan exitosas que son los vecinos que resuelven situaciones, en este caso alimentarias, de los propios vecinos y fundamentalmente de nuestros chicos, que son los que muy vulnerables hoy en los barrios, claro, ante esta situación de ataque especulativo de ataque inflacionario de los grandes poderosos de este país por eso bueno no queremos abrazar estas, estas iniciativas y que, que un ministro venga y se ponga y ponga cara a cara y que dé explicaciones y que escuche fundamentalmente uh -huh. es un hecho que para nosotros tiene mucho valor bueno, eh, en general, como ves toda la, la situación, eh, aunque sea un resumen desde los trabajadores, porque hay una inflación, se supone que tiene que haber un acomodamiento, de, digamos, de los precios, de los, de los salarios también. Este, hablamos ya de los marcadores de precio que se entretienen y se divierten con la población, este, hostigándonos con aumentos. Y Hace dos días hemos tenido una definición en la calle de qué opinamos los trabajadores organizados, las trabajadoras organizadas, tanto de la CGT como de la CTA y de muchos movimientos sociales. Todavía estamos divididos, fíjense que algunos íbamos al Congreso pensando de que es el lugar en donde los representantes del pueblo tienen que asumir esta agenda que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, con la discusión de un, bla, de un básico, de un complemento, de algo que le dé atento a un conjunto de la población que no esté en los planes, que no están en, en, en las herramientas hoy de contención social. Eh, y también tiene que haber, por ejemplo, bueno, que la deuda la paguen los que la jugaron. Y esto es fundamental. Una empresa nacional de alimentos que sirva de testigo para poder combatir desde otro lado, eh, competir desde otro lado y garantizar que nuestro pueblo tenga realmente soberanía alimentaria. O sea, hay una agenda popular en construcción y creemos nosotros que el lugar para plantearlo son, es el lugar de los representantes del pueblo. Otros compañeros, bueno, opinan otra cosa. Es un debate que, te, que está el tiempo va a llevar y va es un debate que está en la calle y es importante que esté en la calle y es muy importante que haya protagonismo de parte de las y los trabajadores organizados. Así que bueno, eh, en eso estamos y bueno y por otro lado nosotros tenemos un frente Real, los compañeros de la Germán, los compañeros de Mayo, los compañeros de las cooperativas, este, la social, hay muchas organizaciones que componen nuestra central y para eso nosotros, para esta, estas cosas para nosotros son este, el pan cotidiano y, bueno, y el pan que amasa nuestro pueblo para alimentar a nuestro pueblo, doble valor. Muchas gracias, ¿eh? igualmente. Gracias por la nota. Igualmente.